Tolentino, pues llamó reptiles y resentidos sociales a los críticos del concierto del Alfa ya en Nueva York. En esto no es radio, el programa radial, pues el periodista Ramón Tolentino llamó reptiles, resentidos sociales y lacras a todo el que criticó a los exponentes criollos de música urbana, el Alfa y el Cherry Scum, quienes marcaron un precedente al presentar un concierto a casa llena en el Madison Square Garden de Nueva York. Criticó que previo a ese evento hubo programas locales donde se informó que se había suspendido porque supuestamente no se vendieron las boletas. Asimismo, indicó que los que comentaron esa falsa información son unos estúpidos Ahí. y dijo que se puso manifiesto los sentimientos de personas rastreras e insensibles. Las críticas surgieron luego de que el presidente de la República, Luis Abinader felicitó al exponente urbano el Alfa por su gran noche en el Madison Square Garden y la actuación de algunos de los invitados, destacando entre ellos al Cherry S. Com. Tenemos ahí el videito de Tolentino que con su estilo ¿verdad? Pues le entró duro a los que criticaron el concierto del Alfa, vamos a ver Yo sabía que se iba a suspender ¿Y quién eran los que estaban ahí? cremento su familia aplaudiendo! ¿Quién eran los que estaban ahí? Los sentimientos de personas rastreras, insensibles Vamos a apoyar a la juventud Tolentino quillado básicamente por usted eso le, eh, un ejemplo y que salió del encuentro lo agarran atracando uh, ¿ah, sí? entonces usted no quiere apoyar es igual que muchos empresarios de San Francisco de Macorís que no le gustan apoyar que no apoyan Así es. la familia tiene una página una página que, que él puede vender su publicidad no lo apoyan se pegó la familia y tú vas a ver el dueño y coimado en la esquina. Ese muchacho mataron por aquí, venía a comprar aquí, ahora no le quiere hablar sí, a sí. uno. Uh -huh. Ahora no quiere. Eh, yo estaba hablando por una publicidad y me la puse en 100 mil, en 50 mil, eso está muy caro y sabe que somos de, somos de aquí, de barrio. Pero tú eres <risa> de barrio ahora que se pegó. Oh, eh, yo barrio. no, porque a sinceridad, yo como persona, yo me siento muy agradecido de, de San Francisco de Macorís, tanto con los, los empresarios, algunos empresarios. Y con la gente, tuve que me ha apoyado siempre. Y en la página que yo tengo, www.netoflow.com. Pero yo he visto muchachos aquí que no han corrido con la suerte mía. De que tienen talento y no lo apoyan. Un suerte a aquellos que no se, lo, no se lo compran a un, a un talento. ¿me entiendes? Una publicidad de 2.500, 3.000 pesos. A una página, güey, que tú sabes, que, que van a interactuar, que van los muchachos jóvenes, como de la familia, eh, no quieren apoyar. Entonces, cuando hacen el logro, donde usted quiere venir, es igual que cuando se eh, logran eh, la juventud aquí y se Estados Unidos. Por ejemplo, Amen se fue para Nueva York. Para allá cons <risa> con con consiguió un trabajo. ¿El men en Nueva York. Tiene su chelito. Entonces, el men viene donde la gente que lo ayudó a él. Claro viene a teleno a saludar busca a los muchachos de él claro iba, ah pero va a venir uno de allá un primo que no le cogí el teléfono no, pues es familia de uno porque tiene el apellido, porque tiene la sangre y una vez salen a hablar no, es que usted no estaba usted, usted, usted hizo info. Exacto. cuando se necesitó Tú hay que, yo no critico, aquí un exponente, no me ciego el nombre porque ya eso es canzón un exponente que aquí, ah, no, que fulano no ayuda, que no apoya. Mentira, ese, ese hombre pasó todo. Claro, esa gente que dice, dónde tú estabas cuando él te necesitó? Entonces, ¿Eh? ah, no, que ahí no va a su barrio a beber, que él no pasa por allá, que él no se para en la esquina, a beberse una cerveza. Pero él tenía que coger otro para otro barrio. A que, claro, a que, le, a, a, a, a que le hicieran claro. coro. Eh, a que le hicieran coro, a que le brindaran una cerveza en otro barrio. ¿Usted sabe cuál es? Y que le prestaran No, y que le prestaran una pasola y tenía que ir a las 2 de la mañana de allá. Para allá. Para allá. Hacer coro para que le hagan coro. Sí. La gente le daban sus 200, sus 300 para la gasolina. Entonces usted no en puede exigir tiempo. ahora mismo. Usted no puede exigir. No, no puede exigir. Entonces el alfa ha puesto la bandera. En alto. Más fácilmente que un pelotero. Un David Ortiz, que un Pedro Martínez, que un Manny Ramírez. Eso ya bien. está a, a, a ese nivel. El alfa es un orgullo nuestro. Un orgullo nuestro. Claro. Claro. claro presidente exaltando su labor. Y, la, y, entonces, y, y esa crítica que le, que le hicieron, que están haciendo ¿verdad? Que a, a la que Toledino responde sí. fue porque los usuarios de redes sociales critican que Abinader Felicite al Alfa por ese concierto pero porque en ese concierto Mira. porque en ese concierto eh, <risa> apareció el Cherry, como saben que el Cherry estuvo por allá, en Nueva York que era su sueño, el Chery fue allá hizo su show y quedó en un momento eh, en y eso lo criticaron sí. eh, mira Fis Fis a, raíz, a raíz a raíz de esa foto y la crítica que han surgido sobre sobre la presentación del cherry que por eso no, no podemos acabar al alfa hay un, un personaje que le dieron durísimo allá en las redes se llama testigo 1 testigo 1 posteó y, y fue muy fue muy criticado mira lo que él dice esto no es arte esto no es más que un reflejo de lo grosero, lo burdo, lo rastrero, que es llamar un artista cualqui a, a cualquier croprocroprofago. Es una palabra es prófago, ya tú sabes, sí. de, de sal de alta. <risas> al, Croprofago se ha vuelto un deporte en R.D. hasta en medios de comunicaciones acreditar y periodistas que montando eh, montándose en la hora de los views y los likes estén haciendo un flaco servicio y verdadero al arte. Artistas que día a día se rompen la madre para ejercerse un espacio que se le que se le niega porque no montan no se montan en el tren de la moda, o sea, en el tren de lo obvio. O sea, él dice, sí, sí. Eh, este hombre dice que artistas que, que se rompen de verdad pa, para hacer música buena y ese tipo de cosas son obviados. Uh -huh. porque no están en la moda de los views y ese tipo de cosas. Y él dice que está eh, revés se ha dado la tarea de llamar al tita a cualquier Mi, cosa. Mira, que yo que respeto a la, la opinión del testigo 1, porque <ríe> él no es ninguna persona que habla por hablar, ¿eh? O sea, es un cronista que sabe conoce de arte sí, pero y que puso ha un huevo de la huevo música. Y ese pero... huevo ya, ya, ya, ya. Se le pidió el respeto ahí con ese hue... o, o, o, un huevo. Está de bien. Eh, por un lado él tiene razón por lo que dice del Cherry, ok el Cherry sí, use, sí. pero el Cherry se sabemos que es un personaje, pero ya por eso él no puede Está acabar. bien. Vamos a poner. Eso eso del Alfa. Escucha, Está bien. El Cherry es un payaso como ellos dicen. El Circo Soler. ¿Quién lo conoce? Conozco yo. El Circo Soler. Lo conozco yo y, mundial. Y, lo, y lo pasamos aquí y mundialmente lo conoce todo el mundo. No, no mundial, el circo soler. ¿Qué hay en el circo soler? Artistas, Exacto. payasos, acrobacias. Correcto. Entonces, el el Cherry, un artista, su loquera. Eso es lo que lo caracteriza el Cherry. Claro, cada quien en su manera. Exactamente. No puede porque a usted no le guste, testigo uno que se cuide y se abrigue. Se abrigue. Que se cuide y se abrigue. Puede ser quien sea. Yo creo que está muy, muy. Está bien no. concreta, pero está muy atrasado. No, no, no. Hombre. Dime una gente romántica. Julio Que con Julio Iglesias. Julio Iglesias. Con Julio Iglesias? El que llene a Julio y, Iglesias que ya lo haga. No, entonces. no, no, no. Estamos hablando de que él dice que, que haga música buena. Hay muchísimos que, que, que se han pegado toda la vida. Julio Iglesias Romántico, que sí, hace música sí. buena. Sí. Enrique Iglesias hace música buena. ¿Cuál más mundial? El, el grupo Camila. Sí, eh, no, Cristian Castro. Luis Fonsi. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Testigo uno. Ya deja que estos muchachos eh, eh, suban. Sí, porque tú sabes que estos son muchachos. En los tiempos, Marilyn Mason es rock. Exacto. Wow. Tuvo su tiempo. Tuvo su tiempo. Madonna tuvo su tiempo, tú dime si directa. Entonces, ¿por qué este dominicano no logró? Tienen que aguantar el alfa, le claro. guste o no le guste. No, es que no, hay que no hay criticar el concierto del alfa por lo que hizo el Cherry. Porque no. sabemos que es Cherry, Cherry está con la de ella también. siempre. Entonces, eso <coughs> se veía venir que iba a saltar con la de ella. Y por lo que él hizo en ese momento, no significa que todo se fue abajo. Que eso se fue a la M como dicen por ahí. Porque esa es la actitud del Cherry, que incluso... Eh, en el concierto, después que le hizo eso, la Alfa fue de la risa, lo fue jalando, como que dice, ya está bueno. Sí. porque Porque ya, tú sabes, hay que bajarle un chin, porque eso ya se pasa, pero que es la personalidad la cual caracterizado siempre al Cherry, que se sobrepasa. Y cuántas veces no se encuentra el Cherry? todo se vive quitando la franela, los sueltos, todo lo que tenga porque se le mete un calor. Pero ya, por eso no hay que bajarle lo que ha hecho y lo que hizo el Alfa en ese concierto. Señores, pero usted también ha visto, yo no he yo no visto a ese señor, criticando a Carol G y, y ella a veces mira si también se pasa con su ¿eh? No, es ¿eh? una bailarina y anda muy bien. Exacto, bailando. y a veces es, es, es, se pone una pose media entiendes? provocativa, emprendo conciertos, concierto, entonces nadie no, dice no, ellos nada. Ellos no quieren acabar lleno. a los dominicanos, es, la, la, la, la tarea es acabar al, al, al dominicano que lo puede lograr. Eh, y Jerry. no el dominicano cualquiera, el dominicano morenito que sale del barrio. Exacto. Porque si sale, si sale. Un popi, un popi. Si sale un popi. Vicente García. Porque, ajá. Un Vicente güey. García, no, está todo bien. Vicente García. Pero, y Vicente García está bien. Claro, no no, todo, muchacho, muchacho. Podemos, sí, no, no, muchachos, muchachos. No, no, muchachos, bien, pero estamos hablando de, de, estamos de la, mezquini, de la eh, mezquinidad. De, ajá, de la doble moral. Porque fulano es de, de barrio, es quemadito. No, y jóvenes de hambre, como chicos. Jóvenes, chévere. ajá, yeah. gente, gente que gente que viene y se le han puesto alante a mucha gente que estaban ahí. ¿eh? Y eso que hoy en día, yo, yo soy testigo de eso, que allá en mi barrio, en los tres brazos, como dice Néstor, lo criticaban a Cherry le decían, loco, tú no vas para ningún lado. Hoy en día son esos los primeros que dicen que Cherry que es un orgullo del barrio, en los tres brazos, de los mina Usted me entiende, mío. Y hoy en día también, esos que criticaban al Cherry están en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Más y embargo, este niño triunfó. Que Dios lo bendiga. Claro, claro, igual que Kiko el no, Carey. Yo quiero que tú le, le, le pongas la mano arriba y le hagas un abanico a. a... A Angie, okay. porque ese análisis está quemando, quemó ese bravo, análisis. Claro, claro, no era así, no era, sí, sí, era sí. Este <tose> en el aire! <risas> <risas>